¿Qué tal, queridos amigos? Feliz miércoles, vísperas de la Inmaculada. Esta noche, tal vez en muchas de nuestras casas encenderemos las velitas, tendremos ese acto lindo de amor a la Virgen María. Muy de nosotros desde, desde el siglo XIX, cuando se instituye, cuando se proclama el dogma de la Inmaculada. Que hoy sea un día para expresar nuestro cariño a la Virgen María. Más allá de, del comercio que nos quiere meter. Quitar lo religioso y meter cosas que sea un día para expresar el amor a la Virgen María, el amor a Dios. Y cuando encendamos la luz, las velitas, lo hagamos con mucho cuidado y sobre todo expresando nuestra fe, sobre todo orando. Que cada velita sea una ave María que dirijamos a Dios a través de la intercesión de María Santísima. En tus manos, Señor, nos ponemos. Gracias, gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ayer precisamente contemplamos el Evangelio de la oveja perdida. Y hoy Jesús nos sorprende con este mensaje de amor, de esperanza. Muchas veces nosotros en medio de todo el ajetreo de, de las cosas, de la vida, de los problemas, nos alejamos y nos vamos. Jesús nos dice hoy, vengan a mí, no se vaya por allá donde no tiene que ir. Venga, busque donde tiene que buscar. Con Jesús, el yugo llevadero, de la carga es ligera. Que la Virgen María, ella interceda por nosotros y en su regazo nos lleve a la presencia de Dios. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Feliz día, queridos hermanos.